Seguimos con los polinomios y vamos a definir el concepto de grado. Empezamos con la definición. Sea p un polinomio no nulo, es decir, diferente de cero, y suponemos que admite la expresión siguiente tal que el coeficiente a n es diferente de cero. En este caso se dice que el polinomio p tiene grado n. En otras palabras, el grado de un polinomio es igual al exponente más grande en su expresión. Ejemplos, el grado de x más x cuadrado más x7 es igual a 7. A continuación, ya que 1 es igual a x a la potencia 0, deducimos que el grado de p es igual a 0. Y por fin, ya que X es igual a X a la potencia 1, deducimos que el grado de P es igual a 1. Proposición. Sean P y Q polinomios de grado N y M respectivamente, entonces el grado de P más Q es inferior al máximo de N y M y el grado de P veces Q es igual a N más M. Consideramos un ejemplo, sea p igual a x al cuadrado más 3 y q igual a x cubo más 2x más 1. Notamos que el grado de p es igual a 2 y el grado de q es igual a 3. Entonces, calculamos la suma y notamos que en efecto el grado es igual a 3, es decir, el máximo de 2 y 3. Y por otro lado, ya que el producto de P y Q es igual a x5 más 5x cubo más x2 más 6x más 3, deducimos que el grado de P veces Q es igual a 5, lo que corresponde a la suma de 2 y 3. Antes de seguir con la demostración, Vamos a considerar el caso del polinomio nulo, del polinomio p de x igual a cero. Por definición el grado de 0 es igual a menos infinito y por convención el máximo de menos infinito y n es igual a n y la suma de menos infinito y n es igual n es igual a menos infinito. Así que el grado para cualquier polinomio q de q veces 0 y q más cero es consistente con la proposición de arriba. Seguimos con la demostración, sean p y q dos polinomios no nulos y asumimos que los coeficientes a, n y b, m son diferentes de cero. Primero consideramos la expresión del producto y vemos que el exponente más grande corresponde a n más m y entonces ya que a n b m es diferente de 0 de por suposición podemos concluir que el grado del producto es igual a la suma de los dos grados por otro lado para la suma Distinguimos tres casos, según los valores de n y m. Para los dos últimos casos, ya que el coeficiente del exponente más grande es diferente de cero, concluimos que el grado de p más q es igual al máximo de m y N. Para el caso restante notamos que no podemos determinar si AN más BN es igual a cero y entonces, lo único que podemos afirmar con certeza es que el grado es inferior a N y M. Y ya que son iguales, es inferior al máximo de los dos. En todos los casos, hemos demostrado que el grado de P más Q es inferior al máximo de N y M. Pregunta. Os damos un momento para verificar si las afirmaciones siguientes sobre el grado son ciertas. Bien, espero que hayáis visto que todas las afirmaciones son ciertas. Y acabamos con un ejercicio. Os pedimos demostrar que si dos polinomios tienen grados diferentes, entonces el grado de la suma es igual, es igual al máximo y no solo inferior. Es un caso particular de, del teorema que hemos visto y lo hemos tratado en la demostración, si os acordáis.